Hola amigos, hoy les traigo otra teoría de Dragon Ball Super, y hoy se tratará de, qué hubiera pasado si Vegeta conseguía el Ultra Instinto. Todo ocurrió en los sucesos del capítulo 122 en el cual Goku y Jiren estaban peleando, y antes de que empezaran a pelear en serio, aparece Vegeta y empieza de golpear al marciano pero este no le hace nada y Jiren ataca, y lo devuelve a su forma base, y Jiren estaba a punto de atacar, pero Goku interviene, y empieza a correr donde Jiren, hace un ataque con sus brazos, a lo cual Vegeta pudo leer sus movimientos y así, él empieza a presionar a Jiren para que haga el ataque, hasta que al fin lo hace y en ese momento, Vegeta comenzó a elevar mucho su ki, hasta que de repente... Después Jiren quedaría asombrado porque Vegeta había conseguido la doctrina egoísta, obviamente Vegeta al saber que Goku no pudo ganarle empezaría a no pensar para dominarla expulsando el poder que tiene. Finalmente, Vegeta había conseguido dominar el migate Nogokui, este lo más rápido posible, este crea a un resplandor final diciéndole a Jiren que ha superado sus poderes, a lo cual Jiren muy confiado, este piensa que no le hará nada, pero Vegeta, por fin se lo lanza. Dejando a Jiren muy lastimado, Vegeta estaba a punto de eliminarlo pero... Al igual que Goku a Vegeta le pasó las consecuencias por el poder que supera a los dioses, Jiren estaba a punto de eliminarlo, hasta que de repente, al igual que con Freezer, Goku le lanzaría de sorpresa a un Kamehameha, recibiendo, y por el daño del Final Flash, Jiren no pudo esquivarlo y lo derrotaría. Aquí podemos deducir, que Dispo y Gohan ya fueron eliminados por Freezer, y Topo ya estaba como sin a lo cual el universo 7 se uniría para derrotarlo, con lo mismo con Arinaza, y Topo con dos Hakai unidos, pero 17 con cubriría de Goku, Vegeta y Freezer, creando una explosión eliminando a Topo y así el universo 11 siendo eliminado por Zeno Sama y todo pasaría como en la línea original pero 17, aparecería más rápido y pediría revivir a los universos, en fin espero que les haya gustado, denle a like, comenten, suscríbanse y compartan, y chao.